8 de la mañana, 12 minutos, agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía. Tenemos entrevistas y quiero darle la bienvenida en esta mañana al ex representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas eh, para los Derechos Humanos en Bolivia, don Denis Rascicot, que está con nosotros. Don Denis, un gusto tenerlo en Aviala. Milton Guzmán lo saluda desde Estudios. Eh, muchas gracias, Milton, buenos días. Y también muchas gracias por la invitación y, uh, a Diayat. Gracias a usted por haber aceptado esta entrevista. Y vamos a arrancar de inmediato para hablar acerca de lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019. Porque don Denis Racicot conoce mucho acerca del tema de derechos humanos. En las últimas horas, don Denis, se ha determinado suspender el inicio del juicio oral contra la señora Janine Áñez y sus colaboradores. Sin embargo, se espera que para marzo ya se vuelva a instalar este proceso. ¿Cuán importante cree usted que es este juicio que se iniciará en los próximos días, en las próximas semanas en nuestro país? Bueno, es un juicio de carácter histórico, no hay duda Y al respecto. Es de una gran importancia porque puede permitir a la sociedad boliviana conocer mucho más a fondo y con más detalles eh, todos los hechos que ocurrieron en 2019, eh, todas las características de lo que fue un golpe de Estado y también de conocer así eh, la verdad, la verdad histórica más completa, que es una cosa muy importante. Hubo en aquel momento muchísima violencia. Hubo una sucesión que no fue constitucional en ningún aspecto, tanto constitucional como legislativo, como en cuanto a la reglamentación que debe aplicarse en este caso eh, las reglas de la reglamentación en el Parlamento no hubo. En... Y eh, como ya sabemos también, después de eh, la misma autoproclamación de la señora Áñez, eh, senadora, segunda vicepresidenta, presidente del Senado, eh, que se autoproclamó, presidenta, se desató una violencia, eh, una violencia eh, caracterizada de un golpe de Estado, una violación sistemática. Bueno, eh, don Denis, le pido por favor unos segundos. Vamos a solucionar un pequeño problema que tenemos con el audio, tomando en cuenta, por supuesto, este tipo de problemas que surgen a través de los contactos vía Zoom, la tecnología que nos juega alguna vez alguna mala pasada. Don Renis Racicod es ex representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por favor, puede continuar, don Denis, va a disculpar la interrupción. Bien, entonces eh, yo mencionaba que hubo una violencia masiva a los derechos humanos, muy claros, e incluso en esto quiero referirme a cuatro informes de instituciones internacionales que confirmaron que después, eh, eh, el 10 de noviembre, después del 12 de noviembre en particular, cuando se consumó completamente la autoproclamación, eh, esa violación de a los derechos humanos. Se me refiero a cuatro informes. El primero de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo en visita, in loco, en visita in situ, eh, en la, la Paz, en Bolivia, eh, y que el 10 de diciembre de 2019 confirmó que las masacres en Cata destacaban las violaciones a los derechos humanos de, en todos los otros países. Eh, en otros lugares del país, y que eh, también eh, eh, vieron de cerca eh, y encontraron las víctimas del golpe. Eh, también del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que y, y en el año pasado, eh, en el mes de agosto, confirmó que la sucesión no fue constitucional, y también confirmó que hubo masacres, violaciones graves a los derechos humanos, e incluso confirmaron ejecución sumarias, y ya sabemos que ejecución sumarias en ese tipo de contextos son equivalentes a crímenes de lesa humanidad. Eh, el mismo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por el cual dirigió una oficina durante nueve años en Bolivia, eh, confirmó también violaciones graves a los derechos humanos en aquel momento del golpe de Estado y después. Y finalmente este año el Comité contra la Tortura también confirmó incluso violencia de carácter racista, insistió en esto, la violencia eh, durante antes y después del golpe de Estado de 2019, de, de, de, de y también la aplicación sistemática de la tortura y los malos tratos a personas que... Eh, eh, estaban, que fueron detenidas en una forma también eh, indiscriminada y masiva, ¿eh? porque se habla de, al final, de 30 personas muertas, eh, de más de 800 heridos, muchos de ellos, centenares heridos eh, por armas de fuego, y eh, eh, de fuego oficial de la policía y eh, eh, de las fuerzas armadas en particular. Y también eh, eh, confirma con mil, más de 1.500 personas eh, que fueron detenidas y ya se, se, se empieza a conocer, ya de hecho se empezó a conocer desde el año pasado, 2020, después de las elecciones que confirmaron el nuevo gobierno y el retorno del MAS al gobierno con el presidente Guizán, se, se confirmó eh, ya, en algunos casos lo que fueron eh, estas detenciones que fueron violatorias de los derechos humanos a todas las personas que fueron detenidas. ¿no? Entonces, no hubo sucesión constitucional y hubo violaciones masivas a los derechos humanos. Entonces, esa verdad necesitaba eh, ser conocida por la opinión pública eh, en Bolivia. Era necesario que la sociedad boliviana se entera, eh, sea al tanto, en una forma completa del conjunto de las circunstancias eh, de la violencia del de año 2019. Hasta la fecha, hasta el momento de las elecciones de octubre de 2020, ese, esa situación era poco, poco conocida en el país porque en particular, eh, lastimosamente, los medios de comunicación ...no presentaron estos aspectos de lo que había ocurrido. Entonces el juicio es una ocasión y es el inicio de un proceso de verdad... ...un proceso de construcción de una memoria completa sobre lo que ocurrió en aquel momento. Y también es para las víctimas la ocasión de conocer la verdad y de obtener justicia... y e eventualmente... ...una reparación que sea integral y adecuada, que fue una recomendación de la Comisión Interamericana. Fueron también eh, la verdad y la justicia y la reparación, recomendaciones del de, eh, eh, grupo interdisciplinario de expertos independientes... ...del WACNUD, del alto comisionado, y también del Comité contra la Tortura más reciente. Entonces... Yo creo que es una ocasión histórica, como dije al inicio, eh, que no hay eh, que desperdiciarla. Es importante que, que se reinicie ese juicio eh, conforme eh, a la ley, conforme al código procesal penal y es necesario que se desarrolle en forma justa al interior de lo que es, lo que llamamos en derechos humanos, el debido proceso, eh, un juicio justo que respeta integralmente los derechos de las personas que son ahora acusadas, la señora Añez, ex senadora del, de, del parlamento, y también los señores militares, eh, las autoridades militares que están en estos momentos en este juicio, pero a su vez es absolutamente necesario respetar los derechos que tiene, uno, la sociedad en su conjunto, ¿no? de saber la verdad, y por otra parte las víctimas, eh, que sus derechos se han respetado por parte eh, de las entidades que van a defender sus derechos, en particular la Fiscalía General de la República. Doctor Racicot, usted hace referencia a cuatro de los informes más visibles que confirman la violación a derechos humanos en nuestro país eh, a partir de la gestión 2019 y el inicio del golpe de Estado. Pero, ¿quiénes propiciaron estas violaciones a los derechos humanos? Si bien ahora, cuando eh, escuchamos hablar acerca del proceso que se iniciaría contra Yanine Áñez y este... Eh, juicio oral, se presenta a la ex senadora como la figura visible o solamente se habla de ella. Han habido muchos participantes, tanto políticos como grupos parapoliciales y para militares en nuestro país que han perpetrado esta eh, violación a los derechos humanos. ¿Quiénes deberían estar incluidos también en este proceso? ¿Quiénes deberían ser investigados? Por favor, doctor Racicot. Bueno, ahí hubo varios niveles. ...de violencia, pero por supuesto... ...en estos momentos en cuanto a los juicios... ...que se inician... Eh, ...se trata de ver las personas que fueron implicadas... ...a lo más alto nivel... ...cuando nos referemos eh, a la señora Añez eh, ...como ex senadora... Eh, ...y a los generales... Eh, eh, ...que estaban en aquel momento... Eh, ...en el comando de las fuerzas armadas... Son eh, personas que tienen su, su responsabilidad en lo que ocurre, obviamente. Y eh, al, al mismo nivel, al interior de la policía, hay distintos niveles de responsabilidad. Hay una cadena de mando, también, ¿no? eh, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero eventualmente también, eh, bajando a otros niveles... Eh, cuando hablamos de miles de víctimas, donde hay que, la necesidad también de hacer la investigación a nivel de la fiscalía eh, se puede establecer otros niveles eh, de, de participación eh, de elementos de las fuerzas armadas como de la policía nacional. Yo tengo entendido que hay una querella que se está presentada, que se está eh, está presentada en representación de 54 personas que fueron víctimas caracterizadas de la aplicación de la tortura. y e En este caso se ha identificado eh, eh, alrededor de 120 elementos de la policía que en lo que se tortura a estas personas de es la cadena de mando desde el nivel ministerial en aquel momento de ese gobierno de facto eh, hacia las altas autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y, y, más, eh, de, eh, y más abajo en la cadena de mando autores materiales que son efectivos de distintos niveles eh, en la hierarquía de, eh, la, de, de, de las instituciones eh, de seguridad, ¿no? Doctor Racicot... entonces puntos. Eh, claro que sí, doctor. Es un doctor Racicot, ya hablando acerca de los informes internacionales y del grupo eh, interdisciplinario de expertos internacionales han realizado varios requerimientos y también recomendaciones a nuestro país. Tanto el eh, juicio por el caso golpe de estado 1 como el caso golpe de estado 2 ¿Serán fundamentales para cumplir estos requerimientos y recomendaciones de estos grupos internacionales que han llegado a investigar lo que ha ocurrido en nuestro país el año 2019? Fundamental. Eh, todas estas organizaciones han sugerido que eh, se desarrollen las investigaciones en los casos eh, de violaciones a los derechos humanos. Estas investigaciones deben realizarse en forma eh, profesional, en forma seria, en forma integral. Esa es la recomendación tanto de la Comisión Interamericana como del grupo interdisciplinario, como el Comité contra la Tortura. Se debe investigar en una forma profesional, en el respeto de los derechos humanos de las personas que podrían ser Identificadas como responsables, como autores materiales o intelectuales, pero también en el respeto de los derechos de las víctimas. Insisto en el respeto de los derechos de las víctimas a conocer la verdad. Entonces, todas estas organizaciones han insistido, es una, dentro de las recomendaciones son las más fundamentales: la petición de las investigaciones para descubrir la verdad y hacer la justicia llevar esta investigación a la justicia precisamente para eh, que eh, eh, sean eh, puestos eh, a, a ser juzgados las personas identificadas y si es el caso que se encuentran culpables, que eh, sean sancionados y declarados responsables y sancionados como lo prevé la ley. Eso es, lo, es el deber del Estado fundamental, son dos deberes en materia de derechos humanos, respeto y garantía, respeto significa que el Estado y los funcionarios públicos y sus fuerzas de seguridad no deben estar implicadas en forma directa en la violación de los derechos humanos, es decir, cometer violaciones graves eh, o crímenes de lesa humanidad, y por otra parte la, la, el deber de garantía significa que cuando ocurre cuando ocurre violación a los derechos humanos, el Estado está obligado de investigar estas violaciones, está obligado de enjuiciar los responsables que han sido identificados, que sean materiales o intelectuales, y finalmente de castigarlo si se encuentran culpables y de reparar en forma integral las víctimas de esta violación. Entonces, cuando ocurre un golpe de Estado, como ocurrió con violaciones masivas a los derechos humanos, se trata de investigar tanto la participación a los más altos niveles de las personas que realizaron ese golpe de Estado, como a su vez eh, a otros niveles de la cadena de mando, eh, los autores materiales que eh, fueron implicados implicados en la comisión de estos delitos al nivel material. Doctor Racicot, quiero ¿Eso? agradecerle, quiero agradecerle por estos minutos. Es un tema amplio, sin duda alguna, y lo estaremos convocando nuevamente para conocer más detalles desde su visión, por supuesto, que conoce mucho acerca de los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto tenerlo en yala Un gusto compartido, Milton. Muchas gracias, yala Gracias, ha estado con nosotros el ex representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, haciendo puntualizaciones fundamentales, ya que para él este juicio oral contra Yanine Áñez es un paso histórico en nuestro país para lograr la reparación de daños y la violación de los derechos humanos lo ha dado a conocer, ha sido ya refrendada por varias instituciones internacionales e exper y expertos más bien, que han dado a conocer a través de informes e investigaciones todos estos hechos. Nosotros continuaremos, por supuesto, informándole a usted para que conozca los detalles de cómo se desarrolla todo este proceso. 8 de la mañana, 30 minutos, momento de revisar el panorama deportivo.